En serio y ella es Naki Soto. El Luis Carlos Díaz. Naki. ¿Es eso que está ahí? ahí mira, esto es un objeto fósil venezolano que hemos sacado al baúl de los recuerdos. Es un periódico. Ah. No sé si te acuerdas. Era una hoja impresa hecha sí, por vaya, profesionales de la información. Recuerdo, tenía que, hasta color. Sí, tenía colores compilaban los datos más importantes de, el, de un día para contarle a la gente qué había pasado en el país y en el, y en el mundo. Wow. Casualmente, este se llamaba el mundo de economía y negocios, y este es un ejemplar del miércoles 4 de noviembre del año 2009. ¡Ah, caramba! Es de hace 10 años. ¡Sí, señor! ¿Y qué pasaba hace 10 años? No solamente había papel periódico, sino que había promesas políticas. ¿Qué datos teníamos de hace 10 años? Ah, bueno, vamos a leer en titulares. Primer titular. <risa> PDVSA viene con más bonos mientras el dólar retoma alza. El ministro Rafael Ramírez anuncia para pronto la nueva emisión de bonos. Pero en el mercado los petrobonos siguen en la baja y se esperan acciones del Banco Central de Venezuela para frenar al dólar permuta. Mm. En ese entonces los medios se cuidaban mucho a hablar del precio del dólar paralelo y era un método que había el de la permuta a través de casas de cambio, así que se hablaba de eso. Aquí hay un segundo titular que dice crisis eléctrica, industriales temen apagón por sequía y es todo el esfuerzo de la gente de, con industria por ponerse de acuerdo para estrategias que les permitieran solventar la crisis si acaso no llovía sobre el caroní. Según con industria, si no llueve en el río, bajará la capacidad de nuestra principal fuente de electricidad. Los empresarios le piden al gobierno que notifique al menos los horarios de racionamiento. Hace 10 años ya había racionamiento eléctrico, sobre todo contra las empresas. Recuerda además que en ese año se le había obligado a los centros comerciales a tener sus propias plantas eléctricas. Seguro. Era una manera de decirle, bueno, ustedes que son los privilegiados y tienen plata para pagar, pongan unas plantas, generen su propia electricidad y no dependan del sistema nacional. Sí, es que además es muy divertido porque en la medida que vas revisando este ejemplar te consigues con más y más datos de las barbaridades que se le ocurría a esta gente proyectar con base en el precio del barril del petróleo, con base en la producción petrolera que se supone tendríamos... Aquí hay un párrafo maravilloso, LC. Ay, ¿dónde estás? Porque es que resulta que como había ingresos petroleros, Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo en ese, en ese entonces... Y expresidente presidente de esa Decía que había una capacidad de endeudarse, de pagar esa deuda, porque Venezuela estaba en una buena situación económica y por eso entonces iba a hacer esta emisión de bonos. Pero además se decía Rafael Ramírez que tenía capacidad para producir petróleo. Y dice, el crudo ultrapesado que yace bajo la faja del Orinoco permitirá a Venezuela producir, agárrate de algo, porfa, 6,86 millones de barriles por día en 2021, compañero. Decía Rafael Ramírez, ¿quién consideró necesarias que firmas extranjeras participasen en esta movida? 6 millones de barriles diarios. ¡Casi siete, compañeros. Para 2021. Ajá. Cuando estamos en 2019 y no llegamos ni a un oh. millón, es que no llegamos ni a 800 mil. Gracias. 000. Venezuela hoy produce menos petróleo que Colombia que está allá al lado y que no se considera un país petrolero. ¿Quién lo dijo en estos días? Creo que fue Henkel García, que decía que Venezuela dejó de ser un país petrolero para ser un país con petróleo. Un país con mucho petróleo. Ay, ay, Porque pase hay lo petróleo. que pase, independientemente del chavismo, Venezuela tiene algo así como 25% de las reservas de petróleo del planeta. Aquí hay petróleo para siglos pero no lo pueden sacar porque no hay capacidad productiva. ¿Qué más dijo Rafael Ramírez? ¿Tenemos un plan de inversión para construir capacidad suficiente para producir, agárrate otra vez... 4.25 millones de barriles por día de petróleo hacia el año 2015. Ugh. ¡Chan, chan, chan! Oh. Okay. ¿Pero cuál fue la producción en 2015? 2.6 millones de barriles por día. Mm. Una caída de 500 mil barriles desde el periodo anterior. De hecho, era, era una locura, porque hacia el año 99, una, es decir, una década antes de, de, 2000, de 2009, Venezuela estaba sobre 3 millones de barriles. O sea, se desarmó, se llevó a la chivera la capacidad productiva petrolífera de Venezuela. Así es. ¿Qué tenemos entonces? En 2009, el petróleo bajó a 40 dólares el barril. En julio de 2008 estaba en 140 dólares. El 5 de enero, cuando comenzaban a notarse los efectos de la crisis financiera mundial, Hugo Chávez dijo lo siguiente. El país podía soportar incluso el desplome del precio del petróleo. Y la cita textual de Chávez, Ajá. que igual la pueden buscar, no la, no la vamos a poner aquí primero porque puede ser muy desagradable. Y segundo, porque siempre hay gente delicadita que le molesta cuando se toca al tótem. Pero Hugo Chávez dijo lo siguiente. Pónganme el precio del petróleo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. La crisis es del capitalismo, no del socialismo. Pues bueno, no tuvo que llegar a cero para que el país expulsara 5 millones de migrantes, para que muriera gente de hambre, para que no hubiese para comprar medicinas, para que el país colapsara. Así es. Con el petróleo en 40. Bueno, o 50. de hecho, este ejemplar igual tiene unas proyecciones económicas del profesor Pavel Gómez uh, dedicadas a los escenarios sectoriales para 2010. Él desde 2009 dice: Bueno, que, ¿qué podría pasar en el país en 2010? Pavel Gómez, adelante en 2009, una vez más, aquí todo está todos los huevos están dentro de la canasta del petróleo, sí. aquí no se está invirtiendo y no se está impulsando ninguna otra industria que alivie la dependencia petrolera de esta nación y... Además ponía como un condicionante las elecciones legislativas. Curiosamente no trabaja el asunto de la crisis financiera mundial que tanto impactó en 2009 y 2010. No es una variable que trabaje, pero sí habla de... Cómo las elecciones legislativas iban a ser un condicionante para el comportamiento económico del año siguiente. Y advierte además que así como había sectores vulnerables, había unos sectores más robustos de la economía que podían ayudar a que ese PIB, a que el desplome del PIB no fuese tan significativo. Allí apuntaba al sector comercio, a... Ponía al comercio como el más robusto, como el que podía fortalecerse con base a las importaciones, a vida cuenta todo lo que estaba invirtiendo el gobierno de Chávez en importar productos para Venezuela y ponía como el más vulnerable al sector farmacéutico por todas las declaraciones además que habían hecho los ministros de Salud y sobre todo los ministros de Comercio de Hugo Chávez. Porque es que el ministro de Comercio del año 2009 era Eduardo Samán, quien era farmacéutico y justamente tenía una campaña contra la industria farmacéutica que además fue eficiente, fue efectiva. Lograron quebrar la industria a la ¿Qué, larga. De ¿Qué decía Samán? La salud no puede ser una mercancía y la búsqueda de lucro es incompatible con la provisión de salud. Quebrada la industria, ¡Tarán! la gente se muere. Aquí está. ¿Por qué estamos haciendo este ejercicio de memoria? Porque efectivamente en un momento en el que uno empieza a ver geográficamente qué pasa en el continente y te pierdes los referentes... Porque Así hasta hace es. un mes se decía, no, pero mira, ya hay economías estables, como la de Perú y como la de Chile, y situaciones donde la gente, bueno, hasta se aburre. No, no, no, ya que el continente está encendido, bueno, vamos a buscar referentes históricos para ver qué pasó aquí, cómo se estructuró la mentira y cuáles son los cambios de modelo que hay que aplicar. Porque además, no solo nos mintieron durante todo el 2009, sino que 2010 también fue un gran ejercicio de embustes. Aquí el, el asunto de la recesión económica que comenzó en 2009, que se acentuó en 2010, fue maquillado con la misma soberbia que pidió Chávez que le pusiesen el barril a cero. Se manejaron muchas otras cosas. 2010, además, sí. es el año del escándalo de Pedeval, L.C. Cuando revienta, se pudría la comida Revienta aquel escandalazo Una vez más el, el asunto de la corrupción De estos gobiernos ha sido tan grave Tan hondo, tan profundo Que se nos terminan olvidando los referentes Han pasado cosas tan graves Una detrás de la otra Que tú terminas por olvidar alguna Bueno, Algunas se te borran el entendimiento Te sacó una que la gente quizás había olvidado Y era que en algún momento fue ministro Ali Rodríguez Araque esa perla, muy bien. Y Ali Rodríguez Araque había anunciado que para el año 2009 las expectativas gubernamentales era que el PIB venezolano, el Producto Interno Bruto, creciera un 6%, un crecimiento además que venía por la oleada petrolera de los 140 dólares por barril de 2008, y una inflación que ellos creían que podían controlar en 15%. Ya 15% es un drama. Ya 15% es un problema para la mayoría de las economías en el mundo. en este. Pero, es. pero la cuenta del chavismo en 2009 era, vamos a tener 15%. ¿Cuál fue la realidad? Que ese año superamos el 25% de inflación. Es decir, el, el dinero perdió casi una cuarta parte de su valor en un año. Y eso es grave para una economía. Pero lo peor es que el PIB no creció, por el contrario, se contrajo. Para el tercer trimestre de ese año habíamos caído 3,3% de PIB después de tener esa oleada petrolera. ¿Y qué pasa allí? Que Chávez dice: Epa, esto no es mi responsabilidad. Nunca, a era su pesar de haber impuesto supuesto. el control de cambios. El control de precios, de haber expropiado empresas y haber nacionalizado empresas de valor estratégico para la nación, a pesar de la grave crisis energética, a pesar de todas esas variables combinadas, este señor dice, epa, no, no fuimos nosotros. Esto fue el sector privado y es el sector privado el que está impulsando que crezca la inflación para desestabilizar mi extraordinario gobierno. Como no les gusta el asunto de la inversión social, que en rigor era corrupción, pero bueno, chévere, como no les gusta el rango de mi inversión social, me están desestabilizando gracias a la inflación. Y de hecho era el cuento que repetían una y otra vez. Son los empresarios y comerciantes los que aumentan los precios. Al aumentar los precios hacen que la gente pierda expectativas, se frustre, haya más protestas, le, le quieran echar la culpa al gobierno. Y lo que tenemos que hacer entonces es, uno, controlar los precios. Uh -huh. Dos, destruir al aparato empresarial. Llegamos a 2019 donde quedó el control de precios. Es decir, más bien es una, una suerte como de estupidez repetida año tras año, de que el modelo va a funcionar. Y en realidad, yo diría aquí que es que la destrucción fue absolutamente planificada y decidida. Por es que no, no hay sea, otra explicación. Me, mejor comprobación que la que estamos viviendo en 2019, imposible, pana. Es decir, una vez que quitan las restricciones a las importaciones, se dinamiza el mercado. Tienes muchísimos estamentos en ese mercado, sin lugar a dudas. Aquí hay un importante sector de la población que se mantiene anclado en un segmento de pobreza extrema. Es así. Pero hay otro sector que se niega literalmente a morir. Ahí hay una recuperación del interés por consumo que es muy importante, sí. que hace unas diferencias notables con respecto al desempeño 2017 y 2018, cuando estas importaciones seguían siendo absolutamente controladas por el Estado. Entrar en este proceso de flexibilización le hizo un importante bien al mercado. La conducta del mercado cambia. Claro, la gente tiene incentivos, que es lo que hace falta en una economía, y cambian las cosas. Y y de igual modo, como pasó en esta crisis de 2009 y 2010, que hubo una caída de inversiones rotundas, está pasando ahora. Es decir, de allí no nos hemos levantado. Hay gente que dice, bueno, yo de verdad voy a meter dinero en esta historia. ¿Con qué riesgo? Por supuesto. gracias las palabras de Diosdado Cabello, que no son accesorias diciendo, no vale, pero si nosotros somos la economía más... El país más estable de la región es Venezuela. Claro, cuando tienes a los pensionados cobrando 2 dólares al mes y a la administración pública, el 80, 90%, cobrando entre 2 y 5 dólares al mes, claro que tienes una estabilidad porque nadie vale nada. Claro, la miseria es estable. De la miseria a la muerte, digamos, no que, que pierde estabilidad allí. Nada, loco. Tienes unos zombies haciendo cola y ya, no esperando algo. No hay rollo. Claro, estabilísimo. Una Ese cosa... Es ese es el modelo hoy. Pero en 2009 ocurría lo siguiente y era que se advertía hasta mayo de 2010 aguanta la capacidad del Guri para suministrar electricidad al país. Industriales piden que les notifiquen racionamientos de energía y adecuarán algunas operaciones para ahorrarla. Sin iguanas, sin uh, saboteadores, sin sanciones. Epa, 2009. 2009, porque ¿Qué pasó? Se creó un Ministerio de Energía Eléctrica, se decretó una emergencia eléctrica y eso es importante porque decretar emergencias implica que Hugo Chávez y todo su tren de gobierno dejaron de rendir cuentas. No es que lo hayan hecho antes, no es que lo hayan hecho bien, pero dejaron de poner en texto, dejaron de rendir cuentas a la sociedad, al Parlamento, de... ¿Qué dinero se destina a qué fondo? Porque como hay un decreto de emergencia, se hacen adjudicaciones directas de contratos, Así no se licitan. Es. Y esas adjudicaciones directas entonces entró todo el tema de Erwick, todo el tema de las empresas que compraron equipos con sobreprecio, equipos usados, equipos que incluso llegaban al país pero luego no se instalaban o se instalaban y luego no se usaban. Y ahí tienen entonces a planta centro parado con capacidad de producción de 2000 megavatios y no le sirve a nadie, y tienen al Zulia apagado una década después. De hecho, con industria advierte las cifras de inversión que debía generar el Estado y le abre el compás con un par de opciones. El asunto de traer paneles de carga solar que pudieran ayudar a bajar ese ese pico de consumo que arrancaba a las 6 de la tarde y proponían igual eh, romper los turnos de horarios laborales sobre todo de industrias que necesitan eh, trabajar continuamente hacerlo a tres turnos de manera que justamente en los picos tú tuvieses un horario de salida entre un turno y otro y le permitiera mermar la demanda a la energía eléctrica pero allí estaba se estaba advirtiendo lo estaban advirtiendo personas que trabajaban con esta historia y que le estaban dando opciones al gobierno y fueron absolutamente desatendidas. A mí que me llama la atención que algunos actores se repiten y en el buen sentido. En ese momento daba declaraciones Carlos Larrazábal. Hmm. Así como en este periódico aparecen unas declaraciones de Mercedes Freitas a quien entrevistamos en En serio sí. por Transparencia Venezuela hablando de la inversión que se estaba haciendo en materia de inseguridad. Porque es que resulta que en ese momento Caracas estaba por debajo de Ciudad Juárez ...entre las ciudades más peligrosas del mundo... ...y lo que reclamaba Merchi de Freitas era... ...señores, hace 10 años... ...no se está invirtiendo lo suficiente para darle seguridad a la gente... ...pasó el tiempo... ...hoy Caracas tiene más inseguridad que Ciudad Juárez... ...seguro, no, es una cosa espeluznante además... ¿Cuántas ciudades venezolanas pasaron a formar parte de ese ranking? Claro. Eso, eso también contribuye y en buena medida a la construcción de este perfil del venezolano violento, del migrante o el refugiado que es violento, que es delincuente. No, no importa la proporcionalidad que se cumpla en cada nación, allí hay una expectativa abierta sobre el desempeño con base en unas cifras que son realmente aterradoras. Horas. Estos escándalos de hace una década lo que nos hacen recordar es que incluso voceros del propio chavismo como, bueno, Giordani, declararon tiempo después que buena parte del dinero se fue en corrupción. ¿Qué pasa? en estos años se estaba hablando de endeudar a PDVSA, de crear bonos incluso a la CBG. Así es. Porque había una suerte de proyección que decía, tenemos petróleo, tenemos producción, tenemos entonces capacidad de pagar, vamos a invertir en aumentar nuestra capacidad productiva, es decir, la cuenta daba, vamos para adelante. Pasó el tiempo y ¿qué pasó? Te deudas. Te robas el dinero, no se aumenta la producción como se debe, desprecias al personal técnico y, y, y prefieres al personal leal, ideológico, no al que sabe, sino al que te acompaña a las marchas, y se desmorona todo un país. Y lo que quiero decir con esto, Naki, es que hay una receta, hay una manera de hacer las cosas, es como un método para destruir cosas. Seguro. No y es y, un accidente. Y a, me llama poderosamente la atención con este asunto de las elecciones en el continente y la dimensión que cobra. Para muchísimos venezolanos la victoria del partido de los Kirchner y, y el discurso, de hecho, de Cristina Kirchner, una mujer que tiene 13 causas de corrupción abiertas en plena investigación y sin embargo dice, bueno, ¿sabes qué? Ganamos, así que básicamente yo tengo la impunidad garantizada. ¡Muajajaja! Estar en el poder no es solamente una capacidad para tomar decisiones, para no rendir cuentas, sino también para Dejarme de todo marco de justicia para decirle al otro Yo puedo hacer exactamente lo que me dé la gana, yo volví Pero eso es lo que nos dice entonces es Que a los corruptos los paras con buenos sistemas de justicia No con concursos de popularidad como una elección Porque en los concursos de popularidad El corrupto tiene capacidad de mentir impunemente Puede ofrecerte que te va a dar lo que no se ha trabajado nadie Que va a repartir lo que no existe o lo que no hay y que además puede tomar malas decisiones que son populares, que te empobrecen al final, pero bueno, a la gente le gusta o, o, o son muy atractivas. Es que de hecho uno de los datos de los que no habla eh, Rafael Ramírez es cuánto petróleo otorgó PDVSA a precios soñados a esos países que hoy se comportan como unos perfectos aliados. No importa lo que haga Venezuela, no importa las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, sobre violaciones de derechos fundamentales, no hombre, lo que diga Hugo Chávez, lo que diga Nicolás Maduro, yo ahí al pie del cañón, porque por algo me vendieron un petróleo que estaba en 40 dólares o en 140 dólares en el barril y a mí me vendían eso, tú sabes, a precio de gallina flaca. La... Chequera o la Petrochequera genera un tipo de diplomacia que aún hoy tiene facturitas abiertas. ¿Qué queremos hacer con esto? De vez en cuando vamos a traer periódicos viejos. La memoria de este país es importante. Y además nos sirve para advertir algo, Naki. Y es que los archivos se van perdiendo. Sí, Hay medios digitales que han borrado archivos, que se han desaparecido. Hay otros que han sido comprados eh, por capitales pro-chavismo y entonces eliminan sus archivos, los borran, hacen que se pierdan. Y es bueno entonces que la gente los tenga porque es una manera de reconstruir la historia, ver dónde están las piezas de esta receta. Y con esto, entonces, ver si no se repite esto más nunca. Ah, a más información, seguro. Necesitamos más ciudadanos, menos, menos leales eh, y, y mucho más comprometidos con la causa civil, sin lugar a dudas. Señores, ella es Naki Soto. Y él, Luis Carlos Díaz. Esto es En Serio y pueden saber mucho más de nosotros en patreon.com. Naki Luis Carlos, todo pegado. Muchísimas gracias por suscribirse a este canal. Nos vemos.